De una misma lista, el sueño es ser real es ser tapa de revista. Me pintan todos iguales ninguno está listo. Donde ven los puntos ciegos, yo veo las pistas. No quiero ser popular ni que menciones. Necesito suturar mis emociones y miedo siempre es mis religiones. Y la Regiones de mi cuerpo que no tienen sensaciones párpados, relámpagos, halagan dioses que son como vos Compré mi voz y aún me desconocen tan tarados. Al verte a vos, cerré el portón Por emoción de ver quién soy cuando tenía 12. Sé que tengo un don, me doy cuenta con el tiempo Aunque esté con el reloj, dando vueltas en mi cuello Como pa' no pensar en vivir corriendo Como pa' no pensar en descifrar lo que estoy viendo Los pibes estamos creciendo, la calma de que está pasando Que cuando chicos nos partía el cuerpo, eso que nos decían nuestros viejos que nos decían que no iba a durar pa' tanto Mi rapiza y llanto, barro por mi llanta, tanta noche canto que no estampo mis cartas, tampoco es hasta cuándo, aunque yo cambio siempre, esto es para siempre o me parto la garganta, estoy volviendo a nacer de devota de su amiga la paciencia Que no entiende la demencia de algunos Oportunos que quieren el desayuno Cuando van a tu fiesta Y que se cuelguen de esta, no voy a darle nada No me creo el principito de tu cuento de hadas Tardé a la jugada porque analice mil veces Paseo conmigo o conmigo a la grada Con con nada, amor o gilada, No soy parte del relleno que vos necesitabas Ni que tu cuerpo pedía, aunque yo te abrazaba Nunca dé por perdida la amiga que te faltaba Luz, cámara y acción, cierro el telón. Parezco un tiburón en extinción, poco me respalda. Para algunos lo peor y para otros pura garra. El que no conoce a Dios, pásame la jarra. Estoy volviendo a nacer. Nadie me roba el placer. Ya me saca. Pero nos dicen cuando miran a mis ojos, se entiende quién manda. Es que llega con la barba, la paponeta, no cambia solo el letar que anda.